Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, mi nombre es Kat Moreira y el día de hoy vamos a estar hablando del misterioso caso de Gloria Martínez. Gloria Martínez era una adolescente de 17 años de edad que vivía con sus padres y su hermana menor en el barrio Florida Portazgo, en Alicante. Era un estudiante de séptimo de piano en el Conservatorio de Alicante y estaba en el curso de orientación universitaria. Padecía desde los 14 años problemas de insomnio, ansiedad, anorexia y alucinaciones. Por todo esto, acudía regularmente a consulta con la psiquiatra Victoria Soler La Puente. Dicha psiquiatra le recomienda a los padres de Gloria una clínica donde podrían ayudar a su hija. Se trataba de la clínica Torres de San Luis, en Alfaz del Pi. La familia no estaba muy convencida de ingresarla, pero ante la existencia de la doctora, quien llegó hasta amenazar con dejar de tratar a Gloria si no la ingresaban en el centro, tomaron la decisión de internar. El 29 de octubre de 1992, Gloria fue ingresada a la clínica bajo el diagnóstico de síndrome borderline con cuadro psicótico agudo. Unas horas después, a las 2 de la tarde, tras una crisis nerviosa, la doctora Soler ordenó la contención mecánica. La ataron de pies y manos y le administraron calmantes. A la 1 y 30 de la madrugada del 30 de octubre, Gloria despertó. Seguía atada a la cama. Le pidió a una enfermera que la soltara, ya que necesitaba ir al baño. Descalza y en pijama, pidió ropa prestada porque la suya estaba mojada. Un auxiliar le prestó un pantalón azul y una remera blanca. Y en un descuido de la enfermera y el auxiliar, Gloria saltó por la ventana en dirección al jardín. Huyó descalza y lo más importante, sin lentes. Gloria tenía miopía y veía muy mal. La clínica estaba rodeada por un muro, que en algunas zonas solo alcanzaba los dos metros. Se inició una búsqueda entre los empleados de la clínica, porque en el estado que estaba Gloria, muy sedada y sin lentes, no podría haber ido muy lejos. Sin embargo, no la encontraron. La búsqueda se amplió al exterior del centro. Los padres de Gloria fueron avisados de la desaparición a las 8 de la mañana. Y fueron ellos quien pusieron en alerta a la policía, pese al supuesto intento de la doctora Soler, a que no lo hiciese. Gloria, según la investigación, llegó hasta una gasolinera de la vecina Altea, situada a no más de 3 kilómetros de la clínica. Pudo llegar guiándose por las luces de la autovía y la ciudad, según Caravaca, agente policial. Una vez allí, hizo una llamada. Un trabajador de la gasolinera la vio y después se lo contó a los investigadores. No tenía duda que era Gloria. La descripción que dio de la chica coincidía, alta, pelo negro y rizado, vestía un pantalón azul y una camiseta blanca, prendas que le prestó el auxiliar. Los vecinos de las casas de alrededor de la clínica aseguraron que a la una y media de la madrugada escucharon pasos y cómo la gravilla del camino se removía, lo que hizo que los perros ladraran intensamente. La siguiente pista a seguir es la de un hombre que dijo haber visto y estado con gloria y un grupo de jóvenes franceses en un camping de Altea, en los días posteriores a su desaparición. La policía incluso se desplazó hasta la frontera de Francia. Además, un amigo del padre de la joven aseguraba haberla visto en un autobús de línea en Alicante. La desaparición podría haberse tratado desde el punto de vista de una fuga voluntaria, y así se trató durante varios años. Era una explicación lógica. Gloria no quería estar en la clínica, se puso nerviosa y se fugó de allí. Sin embargo, todo apunta a que algo más grave sucedió entre los muros de Torre San Luis y que la menor nunca se fugó. Como ya dijimos, la clínica estaba rodeada totalmente de un muro que alcanzaba entre los 2 y 4 metros según la desigualdad del terreno. Gloria tenía una miopía de 8 dioptrías en cada ojo y debió usar lentes para ver con normalidad. Estudios grafológicos realizados en la propia clínica indicaban que la joven estaba fuertemente sedada. La reconstrucción de los hechos corroboró este estudio. El personal inyectó hasta en tres ocasiones una mezcla de sedantes a Gloria. Parece imposible creer que se fugara voluntariamente de la clínica, sin sus lentes, por lo que solo podría ver colores y sombras. E incluso esto se descarta porque era de madrugada y no había nada que iluminara. Además estaba fuertemente sedada. Entonces, ¿cómo pudo atravesar jardines y saltar una valla de dos metros o más. Los investigadores no encontraron ninguna evidencia de que la menor se hubiera escapado como indicó la enfermera había ausencia de pisadas el jardín estaba intacto no había huellas en la pared entre otras inconsistencias un jardinero que formaba parte del servicio declaró que el auxiliar lo había ido a buscar porque Gloria se había puesto violenta algo que le pareció extraño ya que horas antes había estado con ella y su estado era normal aseguró luego oír un grito acudió a la habitación de Gloria y se ofreció para salir a buscarla, pero la seguridad de la clínica se lo impidió. En 1994 se ordenó que se limpiaran los numerosos cañaverales que había por los barrancos de la zona, drenar pozos ciegos y la limpieza de matorrales. También se ordenó un registro exhaustivo de la clínica, incluyendo el vaciado de la fosa séptica. Allí encontraron una bolsa con pertenencias de la menor, ropa interior y un cinturón. La enfermera entonces indicó que la joven se había orinado encima y tuvo que cambiarle la ropa. En 1999, una nueva pista dio esperanzas a la familia Martínez Ruiz. Una persona confiesa, en una carta anónima, haber visto en TV a Alicante, a Gloria Martínez, pocas horas después de su desaparición. Según afirma, vio a Gloria Martínez a la salida de la casa de una enfermera joven y flaquita que vivía con otra mujer. La carta detalla cómo supuestamente las mujeres sacaron a la muchacha de la vivienda. Vimos a la chica más alta, Gloria, salir con ellas como desmayada y nos dijeron que la llevaban al hospital. Dice anónimamente en la carta. Quien escribe la carta justifica el silencio de estos años en una recomendación de su marido que no hablara de este caso porque no era asunto suyo. Una de las hipótesis que se baraja es que esa noche la auxiliar y la enfermera pudieron excederse con los sedantes y terminaron con la vida de Gloria. El sedante largactil que fue administrado en tres ocasiones esa noche a Gloria, es un fármaco antipsicótico y neuroléptico que fue inyectado a la joven Es uno de los productos y métodos más comunes para el suicidio, por lo que si se excedieron con este fármaco, pudieron terminar con la vida de Gloria fácilmente. Esta hipótesis se podría desechar si tomamos como cierta la carta anónima enviada en 1999. En el 2009, un aperito llamado Amparo Huélamo dijo algo sorprendente. Tras el transcurso de unas jornadas de peritaje y seguridad, respondió un periodista del programa La Verdad, que preguntó sobre casos pendientes en Alicante y se refirió a Gloria. El perito aseguró que se había encontrado con la desaparecida varios años atrás, sin precisar exactamente cuándo o dónde, y que habían tomado un refresco. Dijo que estaba perfectamente y que era madre, y aseguró que notificó aquel encuentro a las fuerzas y cuerpos de seguridad, el caso se cerró judicialmente en el 2000, nadie ha sido responsable penalmente, pero sí ha habido responsabilidades civiles, el juzgado de primera instancia número 5 de Alicante, condenó en abril del 2009 a la psiquiatra de Gloria Victoria Soler y a la empresa de propietaria de la clínica Sopito SL al pago de 60.000 euros, para fijar la indemnización el juez tomó en consideración que la familia no había pedido un certificado de fallecimiento tras más de 10 años de desaparecida. Y aunque confirmó la responsabilidad de la psiquiatra y de la clínica, el índice fue inferior al utilizado en casos de muerte. Tras 27 años de la desaparición de Gloria Martínez, el caso sigue siendo un enigma. Cuéntenme ustedes en los comentarios qué opinan. Hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado, si fue así denle like y no se olviden de suscribirse, me ayudarían muchísimo si comparten este video. Por acá va a estar apareciendo mi Instagram, síganme por ahí así nos seguimos manteniendo en contacto y nos vemos en el próximo video.